Gracias Nayeli, claro que sí pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo que usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos días. 35 grados centígrados marcando el termómetro en el transcurso de esta tarde, el pronóstico de lluvia vigente en un 15 en un 20 la humedad relativa en 67, un cielo medio nublado a estas horas de la mañana por la tarde totalmente despejado y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. Pero como ya le comentaba, en el bloque anterior, va a continuar el ambiente cálido, marcando el termómetro a las 10 de la noche, los 30 grados centígrados, cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia en un 10% y la humedad relativa en 57%. Las temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, 34 grados, mínima 21 grados Celsius, un cielo medio nublado en San Pedro, 35 con 22. se despeja totalmente para el municipio de Santiago, alcanzando la temperatura máxima de 35 grados centígrados, en Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe y también para el municipio de Juárez las temperaturas por la tarde alcanzando los 35 grados centígrados las mínimas se mantienen en 23 grados en Apodaca 35 con 23 allá para acá derecha, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 38 grados mínima de 24 y en pesquería la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados le comento, el índice de radiación solar en esta jornada se encuentra en nivel 9, muy alto. Las temperaturas van a continuar calurosas, así que es bien importante mantenernos muy bien hidratados. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de 24 grados centígrados. Mañanas bastante calurosas, también bochornosas. Las temperaturas por la tarde alcanzando los 38 grados centígrados. Un cielo completamente despejado. Para el día viernes, arrancamos el fin de semana y el pronóstico de lluvia se activa. Esto en un 25, en un 30%. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, alcanzando el termómetro de los 36 a 37 grados centígrados como mínima 24 grados centígrados y el día sábado calorón un cielo completamente despejado la temperatura por la tarde alcanzando los 40 a 41 grados centígrados que también se pueden sentir hasta 43 a 44 grados Celsius como mínima 24 grados centígrados y así va a continuar el día domingo la temperatura máxima de 41 grados Celsius cielo medio nublado en el transcurso de la mañana por la tarde totalmente despejado mínima de 24 grados centígrados grados y para la próxima semana van a continuar las temperaturas alcanzando casi los 40 grados centígrados y como mínima 23 a 24 grados Celsius. En información nacional, dos canales de baja presión, uno por el centro y otro por el sur y sureste de la República Mexicana, que esto mismo está trayendo probabilidad de precipitaciones, chubascos ocasionales, como lo estamos viendo para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, no se descarta para Mérida y también para Veracruz. Las temperaturas por la tarde, 30, a 38, como mínimas 24 a 25 grados centígrados para el municipio de Celaya. Va a continuar el ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, pero por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, 12 grados centígrados como lo estamos viendo en Reynosa 33,25 grados, cielo medio nublado para Acapulco, calorcito 31 grados centígrados, mínima de 22 grados Celsius para Torreón la máxima alcanzando 36 grados como mínima 15 para el territorio tejano, predominando un cielo medio nublado las temperaturas por la tarde 29 a 33 grados centígrados y va Va a continuar también el ambiente caluroso para Guadalajara, 33 con 17 grados, un cielo soleado, Mazatlán, cielo parcialmente nublado, la máxima de 27, como mínima 20 grados centígrados, para Chihuahua 17 con 31 grados y también para Tijuana, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 22 grados centígrados y como mínima oscilando el termómetro, los 11 a los 12 grados Celsius. Ya por último, le informo que para esta jornada, la salida del sol a las 7 con 2 horas y la puesta a a las 20 con 14 horas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente día.